Hola, chica. Buenos días. Bienvenido, bienvenida a susurros del papel. Es reflejo de estrella, es anuncio y sonrisa, es recuerdo y es huella que el tiempo dejó, es un soplo de amor. Es la estampa más bella que entrando diciembre te invita a soñar. Mira, ¿Os acordáis que os enseñé que en un bazar estaba de oferta y compré este árbol que no está hecho en un cono de corcho ni es, es plástico? Y es como una reja. Y ya venía con el espumillón verde puesto, tiene dos tonalidades el espumillón, ¿veis? Y venía con los LED puestos. Que a ver, os lo, os lo enseño, ¿veis? Ya venía con los LED puestos. Entonces ahora lo que estoy haciendo es eh, con la cajita de, de bolas que compré rosas que compré en teddy le estoy amarrando veis por donde yo veo le estoy amarrando un, unas bolitas en color en tono rosa como había brill, había con purpurina en brillante y en mate y entonces eh, y me trae ya lo, las cositas estas para poner para colgar el dorado entonces lo que estoy haciendo es metiendo pues por el agujerito el, el hilito que trae que además es bastante fuerte y eh, le estoy poniendo pues por donde yo veo me le estoy poniendo se lo paso por detrás del del plástico pues se pegaría muy cerca aquí por ejemplo aquí pues se lo estoy pasando por detrás y lo estoy amarrando al directamente al plástico al plástico de, de la reja yo antes solo he puesto todas que llevan puestas sin ningún problema ¿Veis? aquí está le meto la bolita que creo que le está metiendo una mate la engarzo tiene un buen agujero ve la engarzo y le hago aquí un nudo bastante apretadillo para que para que no se mueva ¿eh? no aquí y de momento lo hilo dorado se lo estoy dejando que después se lo corte porque no me guste vale pero de momento como no me estorban se se lo estoy dejando entonces le voy a ir poniendo por todo el cono pues distintas bolas en color, pues ya os digo, rosita. Y las bolas son de Teddy. El cono este es de un bazar y me costó 7,99. Estaba marcado en 12 y pico. 12,99. Pero no sé, lo tenían de oferta y, y me traje este. ¿Por qué? Porque si compro el cono, compro el espumillón y compro las luces LED, me va a costar más caro. Digo, bueno, pues mira, por 7,99 creo. Mira, valía 9,99 y estaba en 7,99. Y entonces dije, para que el diablo no se ría de la mentira, ¿eh? Que es que a mí los precios como que se me van. Y entonces dije, bueno, pues lo cojo ya con, con todo hecho. Porque es que solamente esto eh, ya ha costado un dinero y el espumillón y... Pues dije, mira, lo cojo así Entonces, eso, voy a ir pegándole Lo pongo a cámara rápida Voy a ir poniéndole eh, por donde yo quiero Amarrándole las boli la bolitas Amarrándola, ¿eh? Que no la estoy pegando con, con pegamento térmico ni nada ¿Por qué? Porque si el año que viene mmm, yo quiero cambiarle el color a la al árbol Pues nada más que tengo que cortar... El hilo y las bolitas no se me van a estropear ni se le va a ir el color porque no tienen el pegamento. Es reflejo de estrella, es anuncio y sonrisa, es recuerdo y es huella que el tiempo dejó, es un soplo de amor.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 Eterna esperanza de un mundo mejor es un dulce rumor Es la vida que avanza y entrando diciembre parece parar Se puede escuchar Pues Más o menos Aunque tiene la luz Que, la luz que también hace mucho ¿eh? y Más o menos Estarían Todas las bolitas puestas Que yo he querido poner vale. Ahora Voy a bajarle un poquito aquí El comillón Aquí a mejor Voy a ponerle otra Voy a ponerle esta A ver Esta aquí Y aquí Ahí Le pondría otra yo voy a poner una de brillo Uh -huh. vale. Veis, pues ya estarían puestas todas las bolas que yo he decidido poner. Ahora le voy a poner en el pico de aquí una estrella también de color uh, rosa. Esta estrella es de latón, es de un bazar, como lo dije en el hall de compra, es de un bazar. Y y voy a ver si le quito que no no me guay este este me gusta es como si fuera de cuero vale pues le saco las tres bolas y este yo quiero a ver no voy a tumbar quiero que vaya aquí aquí no hay ningún gancho ni nada para ponerlo así que tiene que ir así o sea que esto quedaría el, porque si no el ciervo eh, queda boca abajo vamos a ver tengo la pistola de silicona calentita y esto sí que tendría que ir aquí pegado con tendría que ir ahí pegado con pistola es que me da miedo porque quería abrirla porque son es dobles no, pero me da miedo que me salte el esmalte veis sé que es doble pero está pegada entonces, si yo la abro por aquí, lo mismo me salta el esmalte. Y esto aquí, que yo sepa, ah, pues no, mira. Así que la voy a poner. Mirad, he descubierto que estos son, en, está partido por la mitad. A ver si se ve ahí. A ver, os lo enseño. Mirad, entonces esta, ¿veis? La voy a meter así. Y la voy a pegar. Así no, derecha. Ahí. Entonces lo que voy a hacer es ponerle esto. Oye, la pistola del Aldi, malísima, eh, no la compré. No vale nada, pero nada. Y cuando digo nada, es nada. Tiene que llevar, no sé lo que le pasa, que se me, se me atora ahí el pegamento y no sale. Claro que por 2 euros también no le podemos pedir pera al Olmo, pero bueno. Ahí le he echado un buen pegote y voy a meter la estrella ahí. ahí ahí quédate ahí aguanto un poquito la estoy aguantando por eso no la tumbo para que se quede ahí pegada vale por este lado se ve mal el plástico que por el otro pero bueno no me importa porque porque se le puede echar pegamentillo por aquí. ¿Vale? Así. Y pegarle lo... Pégale lo... El espumillo. Así. Iría así. Bueno, pues ya... A ver, que voy a coger esto. Ya tendríamos pegado... El, la estrella y esto. Ahora. ¿Para qué he comprado...? este alambre rosa, rosa eh. porque si a mí siempre me gusta complicarme la vida voy a desatarlo eh, tengo que decir que el alambre no es redondo eh este alambre está muy guay para qué para poner un filo porque es plano ¿ves? entonces qué es lo que quiero hacer yo con el alambre pues con el alambre a ver es que lo he sacado de dentro para afuera y es que me viene a mí. ¿Veis? Con este alambre, yo quiero enganchar el alambre, eh, por ejemplo, aquí, arriba. En uno de los varales que trae esto, lo diré, este, esto que es de plástico. Y el alambre quiero que se vea, ¿eh? ¿Vale? Entonces, quiero que le dé... De... Esto se queda tieso y quiero que le dé pues una a ver, una vuelta al árbol. Estaría aquí enganchado así. Una vuelta hasta aquí, por ejemplo, ¿vale? Hasta aquí. Estaría así. No sé si se está viendo, ahora os lo enseño. Mira, lo he enganchado en el armazón de plástico le tengo ¿eh? y esto quiero que quede así como si fuera una curva pero en 3d a ver ahí y esto quiero que quede así vale de tal manera a ver que en esta punta del alambre que lo voy a cortar vale iría Iría pegado esto que es el avion, el avioncito de hojalata que compré. Si le puedo quitar, que me costó 4 euros. Eh, no sé si se podrá soldar con un estaño y un soldado pequeño, no lo sé. Voy, voy a ver si se queda con la silicona, pues lo podemos hacer con la silicona. Si no, pues habrá que soldarlo. Mira. Este te... perdona por el ruido pero veis este avioncito esto tiene aquí arriba en la cabeza voy a quitarle porque yo no quiero el que va pegado con silicona luego me está dando a mí está enroscado y pegado con silicona me están diciendo a mí que la silicona sí si lo aguanta eso entonces esto iría al filo de aquí y quedaría como si el árbol estuviera dándole la vuelta al al, esto, al al árbol. Voy a intentar porque estoy pensando que esto si lo pongo aquí lo puedo pegar. A ver, esto hay que coger una herramientilla. Esto es aluminio, eh, blandito. Entonces esto lo voy a pegar a uno de los varales ahí de la estructura y hemos dicho que yo quiero que esto le dé de... hay que darle forma ¿eh? así Ahí. primero que habría habría que pegarlo Ahí. lo que yo no sé si es con el pegamento de silicona lo va a aguantar a ver, vamos a ver voy a echarle y si no pues le doy dos vueltas lo que pasa es que para darle dos vueltas a ver ves que lleva ahí silicona y me voy al plástico y lo pego ahí quemándome ahí. A ver si, chica uy perdona es que es enorme y no... ¿Veis? Lo estoy pegando ahí, por detrás. Ahí. estoy haciendo fuerza. Si vemos que no pega, lo corto y lo lío. Y voy a cortar, por ejemplo, por aquí. Tampoco... A ver, sí, sí, sí. Ay, los perros, los pobres. Así, ¿veis? Entonces esto quedaría... Aquí al aire Así Y daría otra vuelta ¿Sabéis qué voy a hacer? Que lo voy a... Voy a darle otra vuelta Porque no creo que se haya pegado muy bien A ver, voy a cortarlo Y además yo He pensado que tengo muy Creo que no marco. Entonces esto Se lo quito El pegar de pegamento Aquí Aunque a Y no A ver, se lo voy a liar A ver si me hacer por aquí a ver, ¿esto aquí? A ver, que yo lo vea. A ver, tú vas a pensar tu ojo. No sé qué. Mercerita. El... A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Le estoy dando una vuelta, ¿eh? A ver. Ahí. Voy. así, el he puesto derecho ahí vale, pues. vale, aquí lo tengo, le doy, vamos a ver si le puedo dar, voy a sacar más ¿Veis que lo he sacado por aquí? Venga, pues ahora Voy a intentarlo Amarrar Otra vez por aquí Ahí Ahí Ahí, ahí. ahí. Bueno, pues ahí estaría ¿Veis que queda tieso? Y ahora yo me daría una vuelta así a ver, ahí, así al, al árbol veis incluso más abajo aquí y ahora Dónde vas? Este lo meto aquí con un tapón de de cosa de esa y lo pegaría no mucho así. Tampoco hace falta que lo meta tanto, ¿eh? Esto está completamente hueco, pues. Ala, ahí. Entonces le voy a echar a ver un pegote de si quiere. Mira, he llenado todo eso de silicona Y esto Lo voy a pegar aquí Voy a meterle bastante Y voy a echarle más A ver Ahí. Qué más, eh? Así Ahí Incluso ¿Y este pequeño mono se pudiera sacar aquí, que no? A ver, ahora aquí. Ahí dentro también. Estoy aguantando para que se quede. vuelta. ¿eh? ¿Está está? Muy bien. Y esto quedaría así. Vale, tal cual. Ahí. Yo quiero que quede así entonces a ver estoy buscando un apoyo de ahí que voy a echarle aquí un poquito para que esto se apoye ahí Uy, ¿tambio? ¿Tambio idea para hacer esta? Sus papeles, sus noqueles y sus contrasagraneles, intercambio de regalito tutoriales bien de quito la amistad con sus papeles. papel Mira. Y. os lo enseño. Ya no le pongo nada más. Porque ya me parece que está muy bien esto se lo pongo así como si fuera el recorrido que ha hecho el avión a ver y voy a a ver no sé si si ponerlo mirad cómo queda veis a ver no sé si se ve ahí bien que está en 3D pero veis está como en 3D pues este ya estaría listo para, para ponerlo vale pues nada más espero que os haya gustado todas las bolas estaban hechas el cono estaba hecho yo solamente le he puesto la bola en rosa la estrella que ya estaba hecha en rosa y le he hecho con el alambre pues le he puesto así como en 3d el el aviado este que lo que no me gusta es que se le ha quedado ahí el la cosa esta. el Ahí, el cancamito. Que no me salía la palabra. Y claro, el cancamito no me hace mucha gracia en la cabeza del alce. Las cosas como son. Pero no sé. Lo mismo dándole calor se le puede sacar. A ver. Yo digo dándole calor. Pero ya es que no me atrevo. Porque me voy a cargar. Bueno, ya cuando lo quite y lo tenga que guardar, pues... Pues lo desmonto. Os lo enseñaré puesto con, con la luces encendidas. Donde los voy a poner. Y para que para que lo veáis. cómo queda el efecto. ¿Vale? Pues nada más. Muchas gracias por verme. Muchas gracias por seguirme. Y nos vemos próximamente. Si queréis, un beso para todas. Y hasta cuando queráis. Cuidaros. Chao.